No sé lo mismo que vosotros en absoluto al respecto, pero yo pienso que en, en el ser humano hay, hay prioridades de carácter darwinista, ¿no? de, de supervivencia por encima de todo, a costa de todo y, eh, y por encima de todo tipo de criterio moral. Y si se puede hacer algo que dé dinero, que genere no sé qué patente, que una industria farmacéutica decida que va a tener un público receptor, que no sé qué... Que se pueda convertir en negocio, al final, lo que está haciéndose por el bien, curar una enfermedad o mm, modificar algo que podía transmitirse de generación en generación y es maravilloso poder atajarlo, esto y tal, se convertirá en algo que... Y entonces, ¿por qué no podemos hacer algo que te mejore? Que te haga de ti un, un hombre cibernético o, un, o que te pongamos una prótesis, como decía Atlan en Millennium una prótesis que mejore tu capacidad mental o tu capacidad física o sustituya no sé qué cosa o, y tal y empezamos a envolvernos en la madeja y al final se nos va de las manos. En ese sentido soy pesimista, pero admito lo que tú dices, es decir, y si eso mejora el sufrimiento de algunos seres humanos y tal y le ponemos un control, bueno, pues entonces estaríamos dispuestos, a, yo estaría dispuesto a discutir ese tema y de ver cómo poner controles rigurosos para que eso no suceda. Controles, absolutamente. Esto es, es, aquí estamos, como tú has dicho antes, tocando un material muy sensible. Sí. Y por supuesto que tiene que estar controles. Por eso reivindico la, la necesidad de esas instituciones en las, uh -huh. que, en las que esto se debata. Porque personalmente pienso que un parlamento no es el sitio para discutir de estas cosas. <risa> has tocado ahora un tema que también es súper importante, ¿no? eh, lo de la evolución de la especie. ¿no? Bueno, tienes que tener en cuenta que probablemente la, la, el ser humano es casi el único que no está sujeto a selección natural. Es decir, que en ese sentido, la alteración de los, de los procesos evolutivos a los, que estemos, a los que probablemente estuvieron sometidos nuestros ancestros, pero muchísimo antes de los procesos de domesticación, hace ya tiempo que estamos fuera de eso. Entonces, realmente... Esto es un poco especulativo, ¿no? Pero, eh, ¿Realmente nos debe preocupar cómo ese posible modificación de la línea germinal tendría una influencia en algo que probablemente ya hace tiempo que dejamos atrás, como es la evolución humana? Eh, no sé, yo creo que todavía podemos seguir evolucionando. Creo que leí hace mucho tiempo evolucionando de acuerdo a, la, a, las, a las reglas naturales de evolución, eso es dudoso, Ángeles. ¿eh? Sí. Sí, Ilustrarme es... en este sentido, porque yo había leído... Bueno, simplemente el tamaño de población. Nosotros hemos alcanzado un tamaño de población que es absolutamente fuera de cualquier modelo de, de, de evolución que hace muchísimo tiempo, o sea, es imposible por una evolución natural haber alcanzado que una especie como la nuestra hubiera alcanzado 6.500 millones de, de, de individuos, imposible. El tamaño poblacional hace muchísimo tiempo que está fuera de cualquier modelo. Entonces, en ese sentido, es por eso que te decía, si hay, desde el punto de vista de la preocupación filosófica, de la preocupación ética y tal, algo que nos deba preocupar sobre la posibilidad de modificación genética de la línea germinal, que en eso creo que los tres estamos de acuerdo, que nos debe preocupar, es la evolución uno de esos factores, yo pienso que no. ¿Qué es? ¿La cultura? <risa> es más fácil decir lo que no es que lo que es, Ángel. <risa> eh... Mira, mientras no tengamos la tecnología, no lo sé. Eh, parece que lo de la enfermedad, qué sé yo, la anemia falciforme, eh, algunas de estas enfermedades sencillitas, ¿no? Porque... Monogénicas y que de, eh, parece que eso va a suscitar poco rechazo, me da a mí la impresión. Aunque sí que es cierto, tienes toda la razón, que vendrá cargado de todo el interés económico para tener eso seguro. Eh, quiero decir eso seguro. Eh, fuera de esas, a mí, y, y pensando que la evolución no es uno de los que nos debe preocupar, a mí eh, me parece que no tengo nada claro que se deba permitir una modificación de la línea germinal. Mm, fuera de esas. Eh. Yo no quiero ser fundamentalista, ni literalista, ni hacer interpretaciones extrañas, porque no tengo autoridad exegética para hacerlo, pero siempre tengo la sospecha de que cuando el libro del Génesis habla de no toquéis el árbol de la vida, se refiere a eso. Ya, pero está tocado hace mucho. Al menos en el, en el pues caso ya, ya, del ya, ser humano. Es cierto que lo hemos tocado, ese es el problema. Sí, en el caso del ser humano está tocado pero no hace lo mucho. Más. <risa> y no es una regresión o una especie de miedo paranoico. Yo pienso que la libertad del hombre es algo muy serio y Dios no la ha conculcado en absoluto, sino que se la ha jugado. Ha apostado y arriesgado por un ser libre, racional, imagen suya en ese sentido capaz de cualquier cosa, ¿no? incluso de matar a Dios como decía Nietzsche, no tengo ninguna duda al respecto de que tenemos libertad para tocar el árbol de la vida, pero yo me pregunto ¿se refiere a eso?, porque si se refiere a eso, eso es peligrosísimo, porque es un, un dato, ¿no? es la única prohibición realmente, la única, no, no toquéis eso, estáis muertos si lo tocáis. ¿no? Nos estamos acercando bastante, ¿eh? cambio climático, eh, 6.500 millones de personas sobre recursos que no son, que decir, si, ojito. O sea, probablemente, volviendo a la cuestión de la modificación genética de la línea germinal, es verdad que quizás que, que como especie... Eh, por una cuestión de, de masa, de, de números, pero yo creo que también probablemente de, de, de historia y de recorrido, o sea, básicamente los seres humanos como tal y nuestra historia que tiene 5.000, 6.000, 10.000 años de antigüedad, que en la escala evolutiva, pues eso es muy poquito. Entonces, probablemente, quizás sí sea un elemento que, que esté ahí, que sea importante eh, las consecuencias evolutivas en tanto en cuanto eh, seamos capaces de permanecer millones de años, claro, eh, y, y, y que realmente, obviamente, hay otros peligros anteriores y es que, bueno, pues de alguna manera nos autodestruyamos antes de alcanzar esos millones de años, eso es cierto, pero a fin de cuentas... Eh, Sigo pensando que, que es ciencia ficción, que, que hay que empezar a, a plantearse muy seriamente eh, pues, eh, cuáles son las consecuencias y, y, y hacerse las preguntas correctas y empezar a trabajar para intentar llegar a las respuestas. Pero puedo hacer una matización antes claro, de que cierres. Claro. Es que digo, a ver si se me escapa esto, porque me ha parecido entender a Fernando que el tema de los 6 millones y medio era un problema y yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, la demografía es una virtud, no es un, un fallo de expansión genética incontrolada de la humanidad. Enia Kasun, que es, fue ministra en Noruega y tal, escribió un libro de guerra contra la población que es muy interesante. Ella dice que todo el planeta puede vivir en, el, en Texas, en un desierto, 6 millones y medio, con una sociedad política equilibrada, organizada, una distribución racional y científica del agua, de los recursos humanos... Este planeta admite 75.000 millones de personas. El problema es la reglamentación, las políticas egoístas, la locura paranoica antiética en la que estamos metidos, el abuso de determinados productos, la mala gestión que tenemos de los recursos, eh, esos egoísmos viscerales que son esas paranoias del, del hombre superviviente, ¿no? porque la demografía no es el problema y además es un problema... En el sentido contrario, posiblemente estemos al borde de la extinción. Y no porque España esté en el 1,2 de del índice de natalidad y no pueda sostener a las generaciones posiblemente futuras. ¿no? En, en, no, no, es que toda Europa y todo Occidente está en esta dinámica. Pero sin tener en cuenta pandemias, no sé si provocadas científicamente o que nos sobrevengan, no tengo ni idea. Vosotros sabéis más de eso que yo, si algo ha habido ahí con alguna cosa que se nos haya escapado de algún laboratorio. ¿no? Bueno, sí, eso es, es eso, ¿no? esa es una afirmación que si alguien sustenta la tiene que demostrar. ¿eh? Vale, pues ahí lo dejamos, pero que digo que yo dejo caer la idea de que el problema de la humanidad eh, no es demográfico, es otra cosa. Guerras, pandemias, enfermedades sin control, Todavía y de algo. De una manera oh. más justa, probablemente oh. sí que es cierto que... Desarrollo sostenible. Oh. Eso es. Sí, bueno, es un tópico, pero es importante, ¿no? Que claro, pudiéramos si el desarrollo sostenible No hay, no hay no exactamente, podemos. no podemos. ¿no? Pero eso no quiere decir el control exhaustivo de la natalidad mediante métodos abusivos como los que estamos haciendo ahora, eh, de modificación genética, de aborto, de cosas así, ¿no? O de eutanasia, y aquel que ya no funciona o no sirve para nada, hacemos como en el mundo feliz, lo mandamos a reciclar y lo convertimos en materia orgánica para para, eh, para que exactamente. Bueno, pues nada, simplemente concluir, dándoslas las gracias, la verdad es que ha sido un placer eh, estar con vosotros y compartir estos minutos de charla y nada, esperemos que bueno, pues podamos seguir hablando en cafeterías o más allá, o sea que muchas gracias. Nada, gracias a, a los organizadores, ¿no? como se suele decir, es una, no, no tenemos mucha, mucha ocasión realmente, ¿no? por, por la falta de encuentro y tal, de, de pararnos una hora y decir, bueno, vamos a ver en qué... ¿En qué podemos pensar juntos? Estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero hacer una revolución en las aulas. Yo creo que había que hacer estos parones de programa y de tal, y alguna de estas clases compartirlas, como ya hacemos en alguna ocasión. ¿no? Tú en bioética lo haces, ¿no? con un teólogo y tú como genetista. Deberíamos abundar en este tipo de cosas, porque son muy ricas.